Hola chicos, ¿qué más? Espero estén súper bien. Este es el segundo video eh, de Firebase con, con JavaScript. Y en este caso vamos a implementar eh, el insertar datos con JavaScript a Firebase. ¿okay? Eh, comenzamos diciendo que hay que configurar primero Firebase. En el video anterior, que se los dejo en la descripción, o en esta tarjetita que va a salir a continuación, explicamos acerca de cómo insertar datos con, automáticamente con JavaScript ya que eh, tenemos la guía en, en esta eh, en la documentación oficial de Firebase. Entonces, vamos a iniciar. Primero que todo, vamos a, a eliminar la colección y vamos a escribir users para eliminar la colección. Una vez haciendo esto, vamos a, a ir a las reglas, ¿sí? Y vamos a, a quitar esta regla. Vamos a decir, allow. Y vamos a decir, vamos a borrar hasta link. Vamos a colocar una punticoma acá y vamos a decirle publicar. Esto lo que hace es permitir al desarrollador como tal escribir en nuestra escribir en la aplicación eh, sin autenticación. Eh, si ustedes requieren en su proyecto que el usuario que vaya a insertar datos en su colección esté autenticado, pues le dejan lo que acabamos de borrar. Si no, como para pruebas, le vamos a colocar a borrar ese pedazo de código y va a funcionar correctamente. Si quieren, lo hacen en su proyecto, lo dejan primero eh, y luego hacen eh, el control de error que les va a dar, y es el error del, del usuario. En este caso entonces vamos a seguir con nuestro proyecto, en este caso creé un una form de insertar datos, tiene cédula, nombre, apellidos y eh, ciudad, ok? Entonces vamos a borrar acá, eh, tengo el formulario de este lado, he creado el formulario, he utilizado bootstrap, y en el, en el anterior video ya habíamos eh, importado estas librerías, habíamos colocado este script acá, configuración de Firebase, y habíamos dicho Firebase initialize esto. Entonces, lo que vamos a hacer es rodar este código, borrar esto que tenemos acá, vamos a guardar y vamos limpiando el código, y lo metemos acá, en código de JavaScript. Entonces, para hacer eh, que esto sea una vez funcional, vamos a decir, al importar nuestro script, que se llama Firebase.js y vamos a crear nuestra primera función vamos a decir cons save user para guardar al usuario y nos va a recibir un usuario es una hacemos una arrow function y ya tenemos una función para eh, para cuando nos pasen un usuario guardarlo en Firebase lo que vamos a hacer en esta ocasión es copiar el código de agregar datos con Firebase ya teniendo eh, el Firebase, perdón, vamos a decir entonces tenemos a una, un LED DB que esto significa que va a tener Firebase.Firestore Firestore, entonces va a tener esta funcionalidad que es la que nos indican acá Firebase.Firestore vamos a copiarla para evitar algún inconveniente si se escribe así y vamos a crear esta función eh, para recibir el usuario como un objeto. Y vamos a pasarle el usuario acá. Y vamos a llamar nuestra colección Usuarios. Entonces lo que va a hacer es tomar este objeto e insertarlo directamente. Otra cosa que vamos a utilizar va a ser un Suite Alert. Vamos a buscar en Google Suite Alert. Vamos a ir a Suite Alert.2 de Beautiful. Y eh, vamos a mostrar mensajes como estos. ¿okay? Para esto vamos a importar esta librería. De la forma con eh, CDN, vamos a ir un poco más abajo, y aquí tenemos el CDN para utilizar esta librería que se llama SuiteAlbum. Ok, vamos a importarla en nuestro kit Tenemos nuestras. Vamos a hacer un ejemplo claro y vamos a tener esto. Ok, tenemos esto para decir al usuario que hemos insertado datos correctamente. Entonces, vamos a crear una función que se llame cons, mensaje, ok y vamos a crear esta row function que lo que va a tener es un buen trabajo buen trabajo y vamos a decir datos guardados correctamente y vamos a, a crear una función, copiamos esta y vamos a crear mensaje error y así vamos manejando buenas prácticas y decimos error Decimos error porque nos va a dar un significado, vamos a subir a la documentación y lo que va a ser error, eh, vamos a buscar una información que tenga error como este, Me va a decir ups o, o algo por el estilo. Entonces vamos a ir y vamos a decir ups, los datos no fueron guardados correctamente, los datos no fueron guardados. Ok, ya tenemos los dos mensajes. Tenemos una, una función que tiene el guarda usuario, pero tenemos una función que es directamente de JavaScript y es una promesa de JavaScript. Al hacer el, el add eh, del usuario, nos va a, re, a resolver si lo hizo bien con el ten o con el catch si hubo algún error. Entonces ya tenemos las dos funciones. Si lo hizo bien, vamos a decir mensaje, ok. Vamos a llamar esta función. Y si hubo algún error vamos a llamar la función mensaje error de esta forma vamos partiendo el código y tenemos un poco más de control acerca de él entonces ya tenemos el usuario primero eh, vamos a obtener el usuario y lo que vamos a hacer aquí es suscribirlo a una acción de un botón que es este botón que he creado que se llama guardar y vamos a decirle botón save ¿okay? una vez teniendo este ID nos vamos a javascript y vamos a suscribirnos al evento de ese botón. Vamos a decir, bueno, primeramente, vamos a ir a la library, a la página CDN y vamos a buscar jQuery y vamos a copiar el, el, el script tag y lo vamos a pegar en el body de esta parte para utilizar las funciones de jQuery. En este caso, vamos a suscribirnos con jQuery de esta forma. Vamos a llamar con ID, con un numeral y vamos a decir botón save. Vamos a decir clic y una función anónima. Vamos a decir alert Hola. Cuando nos demos clic a ese botón, lo que nos debe decir es Hola. Entonces nos dice Hola. Perfecto, ya está funcional. Lo que vamos a hacer en este caso entonces es tomar todos los IDs. En este tenemos cédula, nombre, apellido y ciudad. Podemos hacerlo directamente con jQuery o con JavaScript. En este caso lo voy a hacer con jQuery. Vamos a decir... Eh, podemos hacerlo con el document.getElementById o de esta forma con jQuery. En este caso eh, voy a decir eh, cédula va a ser un led cédula sí va a ser un led cédula vamos a hacerlo así, led cédula led, eh, LED nombre es igual a lo que tiene también nombre led apellido lo que tiene apellido y led ciudad es lo que tiene ciudad. En este caso vamos a armar un objeto que se llame const user. Y vamos a decirle, este user va a tener célula, va a tener un nombre, va a tener un apellido, sí, y va a tener una ciudad. Una vez armado nuestro objeto, vamos a pasarlo a la función que recibe un user. Vamos a decir save user y le pasamos nuestro usuario. Una vez le hayamos pasado el usuario, lo que vamos a hacer, ah bueno, antes de eso vamos a decir, aquí eh, para obtener el valor vamos a decir punto val y a todos vamos a escribirle punto val. Para obtener el valor de ese, eh, de ese input en ese momento. Ok, entonces eh, construimos el objeto user, se lo pasamos a la función save user save user la utiliza, eh, cta en la colección usuarios, el usuario lo guarda. Si funciona, nos manda un OK y si no, un error. En este caso, vamos a probar nuestra aplicación y vamos a decir 100, Mario, pero va a Vamos a decir Guardar. Dale Guardar, nos dice Buen trabajo, datos guardados correctamente. Le Damos OK y vamos a ir a nuestro Firebase. Vamos a ir al Store y tenemos la colección llamada Usuarios, que fue la que llamamos, en este caso, eh, acá, Usuarios, y nos añadió un documento con los datos que le enviamos manualmente, apellido, cédula, ciudad y nombre. Bueno chicos, hasta, hasta aquí el video, espero se suscriban y compartan eh, el video.